Buongiorno, Buenasera de Juan Pablo. El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento con este givoto. Vamos a abruchar y vamos a demagrir todo, a botar lo que no va bene. Pero las personas que no han un givoto pueden prender un zaino y lo cargan. Si tú no hay el zaino, ahora prende una confesión de agua en la mano y no la mola mai. El giorno de hoy vamos a hacer este entrenamiento completo, completo, porque esto era completo, porque lo vamos a parar en 38 minutos o 40 minutos vamos a movernos lentamente eh, te voy a dar una pequeña pausa de 10 segundos y vamos a elaborar a 30 segundos ogni ejercicio, en los 10 segundos de recupero, tú prende un gochino de aire y continua, continua, continua. yo voglio que tú mejores, ok, se va a iniciar, inicia, se inicia, se inicia, vamos a mover un poquito las brachas, las brachas un poquito la nuestra parte inferior de, de nuestro cuerpo nuestro cuerpo el yordo de hoy se va, se va a sudar un poquito se va a sudar un poquito va a venir la la, la gota la gota gorda 40, 40, 40, 40. vamos a meternos en forma con estos ejercicios yo los concilio de hacer de, de 2 a 3 vueltas a semana primo de hacer estos ejercicios importante una sana Y correcta alimentación eh, una una eh, hidratación, eh. aproximadamente cuesta llegó yo a dos de chiquili. dos de chiquili, donde vamos a hoy vamos a abruchar todo lo que lo que nos avanza de, de nuestro cuerpo. Ok, ha hecho esto así: abro, chiudo. espalda en dietro, espalda en dietro, su en yu, su en yu, ok, toco terra, toco terra, ok cambio, cambio, cambio, cambio ok nuevamente, nuevamente Sí. ok, ok vamos a portar nuestro talón, el objetivo portar el talón al, al glúteo se ve que el mío está un poquito contracto, tengo que dar un poquito de, de stretching ah, son un compo mimetizado en la foresta el sistema unos escarpes. Tú prepárate, te das dos tres minutos y para para probar el zaino, posiblemente mete tuto la tuto, le mete el peso, porque ya vamos a iniciar a movernos, porque cuasco estas Sanzara ya me están ya me, están, me están masacrando, me están manchando. ok, eh, como de estos primos, vamos a hacer este ejercicio para demagrida aproximadamente dura 40 minutos, un circuito. Vamos a hacer 30 segundos de, de un ejercicio con 10 segundos de recupero. Cosí tú prende un poquito de oxígeno. Si será un ejercicio fácil, como otros, la dificultad un poquito, un poquito de más. Pero va bien, vamos a hacerlo de, del principio fino al final. Recuerda de que nadie te regala nada. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Ok, perfecto. Vamos a hacer nuestro timer que no, que no lo trovo aquí. Ok, ok, perfecto. Prepárate. 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, 0. Ok, vamos a iniciar con este movimiento, guarda. Ta ta ta ah, gamba, guarda, una gamba, ta, ta. Un poquito de coordinación, ¿no? Coordinaciones, ¿no? ¡Ta! Guarda, ta. Su la gamba. Su la gamba. Su la gamba. Su la gamba. Su la gamba, ok? Hey. ¡Ta! Ay, cómo me piace. Cómo me piace. Sí. Rico. Bueno. Ah. Ok, perfecto. Vamos a hacer siempre movimientos, siempre movimientos. Esto será una pausa activa, activa, no, que hasta no fermo cocino no activa cuál vamos a hacer abro, chiudo guarda, toco, Chiudo. amortigo la caduta, amortigo la caduta, ta, ta, ta, ta, esto es pues el famoso jumping ya, jumping ya, si tú no puedes hacer el jumping ya porque eh, hay problema en el ginocchio simplemente fallo. no, no fai el salto, solamente abro, chiudo. abro, chiudo. ecco, eh, sí si, sí, si, sí. lento, continua Ok, nuestro próximo ejercicio, ahora vamos a fare. Nuestro próximo, vamos a fare un poquito de... De... de squat, squat, squat, guarda Va. uno, dos, su Uno, dos, su Uno, dos, su Uno, dos, su Uno, due, su. uno. 2, su. 1, 2, su. 1, 2, su. 1, 2, su. 1, 2, su. Ok, nuestro próximo movimiento. Vamos a hacer esto. ta ta Mano toca. Toca el pie. Toca el pie. Va. 1, 2, 1, 2. Abro. 1. 2, abro brazo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, uno, Ok, nuestro próximo. Vamos a hacer un poquito de plan, plan, plan, plan, plan. Guádalo, cuá. guádalo, cuá. Plan. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo avante. Brazo adelante. Brazo adelante. Brazo adelante. Ok. Prepárate. El que continúa. El que continúa. Vamos a fare. Plan de lato. Plan de lato. 1 acá. Va. Uno. Due. su. Uno. Due. su. Uno. Due. su. Uno. 2, su, 1, 2, su, nuevamente, Uno, 2, su, nuevamente, 1, su, ok voy a cambiar de, de lato su, su, su, floresta yo. su, En plena okay, su 1, 2, su, perfecto, 1, 2, su, perfecto, va, 1, 2, su, perfecto, si va, 1, 2, su, perfecto, si va, 1, 2, su, perfecto, ok, continuamos con a tierra, yo lo hago a tierra, Toda casa mete el del tapetino, ¿no? <ríe> Vamos a darle un ejercicio de adobe, adobe, adobe. Va, Va. salgo. Uno. Ah, cosí. Ta, siente. Se ah, ja, ja Como me piace, cómo me piace. Sudar, sudar. La gente dice: Pablo, tú como. Tú no has visto ni me faré ejercicio. No. Pues estos ejercicios yo me vengo allenando de tropo tiempo la gente pensa que todo es la es la natura si no. aunque alenamiento si constancia ok nuestro próximo ejercicio vamos a meter el otro abdomen abdomen guarda vamos a hacer esto uno Ta. me ayudo con el brazo ok me ayudo con el brazo me ayudo me ayudo con el brazo Ta. tiro Ok, nuevamente, nuevamente, nuevamente, Ta. me ayudo con el brazo, me ayudo, sí. ok, vamos a echar estos tres abdominales vamos a hacer de gamba, de gamba, de gamba. Después iniciamos con el ejercicio de brazo. Ok, un paso avanti, yendo paso avanti esciendo avanti bloco y esciendo avanti bloco y escendo, avanti bloco y escendo, avanti bloco y escendo, avanti bloco y escendo, <ríe> avanti bloco y escendo, avanti <ríe> bloco y escendo, avanti van? y esciendo cómo van? cómo va demasiado escente ¿no? ay ay ay Ay, ay, ay, se siente el laboro, ¿no? Ok, dopio, uno, 2, va, uno, solo con una gamba, solo con una gamba, solo con una gamba. Cosím vamos a elaborar un poquito nuestro oblicuo. Ta, ta, ta, ta, su, su la gamba, su la gamba, su la gamba, su la gamba, Sí, sí, su la gamba sí sí Alecito cómo va Alecito <ríe> ok continuo ok uh. yo parlo, parlo, pues sí me están comiendo ok cambio de gamba, no? cambio de gamba uno ta ta ta ta su su su su su su su, su, su, su la gamba, su la gamba, su la gamba, su la gamba. ¿Cómo la va? Con este ayugoto con se siente la fatiga, pero te metes, informa. Continúa. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de, de corsa, corsa, corsa, corsa. Corsa en el posto, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa bala, corsa corsa amortiguo la caduta ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. corsa el posto corsa eh, eh. ¿Cómo la lleva como andiamo corte, ¿no? vamos a demagrir a meternos en forma no este giboto se siente se siente continua sí. continua en los 10 segundos puede beber un poquito de agua Adesso ahora. vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a abrir el lato. Hacemos escuote, guarda, guarda, guarda, ¿ta? ok, Siempre con la gamba. Ta. Abro grande. Ta. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Eso es. Sí, sí, sí, sí, sí. Pablo en la natura. Pablo en la foresta. <risa> mimetizato, mimetizado. <risa> que es un dato al parco eh, y era tropa gente ahora tropa contaminaciones cocina, escoltate la otra gente me escoltate a mí. he venuto al bosco ok, vamos a abrir de Lado, lato lado. ta, abro ta, abro ta, abro ta, abro, ta, abro. Ta. Abro. da, ¡Falo lentamente! ¡A tu ritmo! Son 30 segundos. para haz la actividad física! <ríe> Yo, por de esto me voy a meter una. Un <ríe> tres. <ríe> con ¡Tres! Con tres tonos. Ok. Adesso. Vamos a hacer uno con el brazo. Corsa, Corsa, vamos a hacer esto, guarda, el rolino, el rolino, el rolino, tipo pugil y la pera, sí, sí, sí, e sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ok. Nuestro próximo vamos a hacer a fondo y dietro, a fondo y dietro, a fondo y dietro, solo con una gamba, Ta. con una sola, sí. con una sola, lo espeso, lo espeso, va dietro, Ta. Ta. me concentro, vamos a colocar las dos manos en el girovita, en la testa, como voy, lo importante y farlo bien, avanti tras, paso avance, en diente, paso avanti en paso avante, cambio de gamba, okay. vamos dietro, ok, ta, avanti está, avanti está, Avante, está, avante, está, avante, está, avante, está, avante, está, avante, está, avante, está, okay, perfecto, nuestro próximo, un poco de coordinación coordinación guardate 1 2 2 salto va va 1 2 va 2 1 2 2 salto 1 2 va 1 2 cambio 1 2 2 salto 1 2 nuevamente 1 2 cambio 1 2 2 salto 1 2 va 1 2 1, 2, dos saltos. 1, 2, ok. Abro grande, abro grande, abro grande. Fermo, fermo. fermo, fermo, fermo, fermo. Isometría. Dopo vamos a hacer piegamentos. Voy a iniciar nuestro primo piegamenti per le donna. Dopo poi lo fa, te facio, più avanti lo faccio per i uomini. Okay. Tu riposa. Vamos a hacer piegamentos. piegamenti, piegamenti per le donna, per le donna, per le Okay. Guardo de frente Va, piegamenti per le Tra salgo. Piego. Esciendo. Salgo. ok Piego. Uno, salgo. Piego. Tra, salgo. Ginocchio, escendo, salgo. Ginocchio, descendo, salgo. Ginocchio, escendo, salgo. Ginocchio, escendo, salgo. Ginocchio. Ok, perfecto. Perfecto. Adesso, vamos a parar. Plan, plan, plan, plan, plan. Vivo abdomen, vivo abdomen, abdomen, abdomen. Vuelvo a este de abdomen, otro de abdomen y vado con piegamento y pervómine. ok Addomen, guarda uno due, repito cuesta tres cuatro cinco seis siete 8 9 adesso próximo ejercicio faccio piegamenti piegamenti como uomini les dona fue el piegamento que abbiamo fatto primo ok piegamenti como el uomini piegamenti per uomini va ok Guardo de frente. Okay, vamos a hacer un ejercicio para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 en okay. ok próximo ejercicio vamos a hacer el buongiorno vamos a hacer esto guarda tra y salgo ok guarda tra salgo tra salgo tra salgo piego ligeramente el ginocchio guarda esquina directa y salgo tra salgo tra salgo tra salgo, tra, salgo tra salgo tra salgo tra salgo tra ok, adesso. en ginocchio en ginocchio en ginocchio, fuerza con la gamba, fuerza con la gamba, va, uno, ta, uno, dos, excedo, cambio de gamba ta, ta, dos, uno cambio ta ta cambio de gamba ta ta 2, cambio 2, ta ta cambio de gamba uno ta uno duy. cambio de gamba ta okay. va cambio uno, cambio de gamba Vado avanti Vado avanti Va Uno Cambio Due Tres Cuatro ejercicios para bruchar Ta Ta Ta Su Su El burpee lo vamos a hacer sí, Ta Ok. Voy a hacer el el, el, el, el... el burpee. Vamos a hacer este, cuesta, guarda. Abro, cierro. Abro el jumping ya. Quien no puede saltar, lo puede hacer esto, guarda. Está. Abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, cierro. Audo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro. abro, abro, abro, abro, abro, abro. Se siente un poquito en la fatiga. Se siente, se siente. Vamos a hacer skipping, skipping, skipping, vana, vale. skipping, Ta, a la caduta, las Ta. Ta. la bracha, púseme la bracha, se siente el dolor en el. En el polpacho, en las pantorrillas. Sí, continua. Sí, sonríe a la vida. La vida te pagará todo con este esfuerzo. Sí, te lo digo yo. ¿Cuánti años yo? Quédate lo que te lo respondo. Ah, sí, continua. Sí, sí. sí. Ok. Vamos a parar. Alto, Vamos.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 Avante, avante, plan, plan, plan, abro y chiudo dietro, plan, abro yudo dietro, puede lo cual, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, abro. Yudo, abro, yudo, abro, yudo, abro, yudo, abro, yudo, abro, yudo, abro. Ok, nuevamente plan, plan invertido, plan invertido, ver um plan invertido. Voy a beber un poquito de agua, plan invertido, lo cual. Gluteo su. glúteo su. guarda un punto fiso al texto ok a eso delato delato delato delato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 Salgo. Uno. Salgo. Cambio, cambio, guarda. A la natura, a la natura. Fisimazo a la natura. Nuevamente. Tra, salgo. piego, salgo. Piego, salgo. Piego, salgo. Piego, salgo. Piego, salgo. Piego, salgo. Piego. Salgo. piego Salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo. Ok, vamos a fare con un poquito de de di, di, di, di, laboral de, de, de. El tricipiti, tricipiti, tricipiti, tricipiti, tricipiti. Se va, se va, para piego, piego, piego, gomito, piego. Con el glúteo sento que toco y subito va a su, su guarda. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. C, C, C. Piego, piego, piego, piego, piego, piego, piego, piego, piego. Uh. Ok. Mano dietro, mano sotto el glúteo, mano sotto el glúteo, mano sotto el glúteo, pierna dirita. vamos a hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, crucio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piego, guarda, 1, 2, 3, 4. Ok, ok, ok. Ok. Adesso, pibo abdominales, pibo abdominales. manos dietro, dietro, dietro, en esta posición. En esta posición. Vamos a levantar lentamente, va. 1, 2, 3. Me fermo. 1, 2, 3. 1, 2, fermo. 1, 2, 3 va 1 normale 2 normale 3 cuento 1 2 3 va 1 normale 2 normale 3 me fermo 1 2 3 va 1 ok perfetto perfetto perfetto vamos a fare corsetta, corsetta corsetta corsa nel posto corsa Corsa. Corsa. Corsa. Corsa. Sí. Sí. No puede esto. Voy a andar con burpees, burpees. burpees, Te lo hago reposar. Te lo hago reposar. Te lo hago reposar. Te lo hago reposar. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. continua, Estamos demagriendo, ¿no? Perder peso. ok, andemos con burpees. Ellendo, ta, mano a tierra, ta, avante, salgo, me sopurpi, mano a tierra, ta, ta, salgo, supuesto me sopurpi, ta, mano a tierra, ta, ta, salgo, nuevamente va, mano a tierra, ta, ta, ta, ok, ellendo, mano a tierra, ta, ta, salgo, nuevamente, yendo, mano a tierra, ta, ta, ta, ta, Un poquito de espalda, espalda, piego ginocchio, mano tirita. Resiste, respira profundo. Piego ginocchio, esquina tirita. Eso qué vamos a hacer, vamos a hacer esto. Es que echamos la zanzara primo con una, luego con la otra. Va, va, va, va, va. que suene, que suena, que se senta, ah. que ¿Qué se que se sienta? yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, sí. Figa 60. Ah, noche fatiga. No, te fatiga. Salgo un guerrero. Ah. ah. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Va. Su, su, su. Su, su, su. Su, su, su. Su, su, su. su, su, su. su, su, su. Su, su, su, su, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja. Dirán, Pablo, besos el, son, son muy básicos, pero Pablo, tú de cego y te verás que Se siente, Tiene un gasto calórico Tu cuerpo te lo ringracia, Veramente Gracias a todas las personas que, que guardan Este canal Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso A eso, vamos a hacer un poquito cabina Vamos a hacer esto ta, ta. Brazo paralelo al otro, paralelo Cabina, cabina Inicia, ta, ta abro, ta, ta, abro, ta, toca, ta, pie de contrario, toca pie contrario, guarda, ta, ta, ta, ta, ta. se está libertando muy y ya casi vamos a finalizar. Dopo no de esto, eh, una buena hidratación y ¿por qué no una una, una cena balanceada, no? Tono es eh, eh, un poquito de, de, de buena verdura no ok perfecto perfecto nuestro próximo nuestro próximo laterales guarda uno va lado a lado ta, ta gamba dirita guarda gamba dirita gamba dirita guarda, gamba dirita. dirita la gamba ta ta ta ta, ta. Ta, ta, ta. Después de esto vamos a hacer el jumping ya con con brazo avante. ti. Vamos, estamos jumping ya con esto. Ta, ta, ta, ¿ok? Jumping ya, ¿ok? Se va. Ta, ta, ta, ta, ta. después de esto vamos a hacer un, un ejercicio para el glúteo para la señora maría juliana para todos ah tu, ta piano, piano piano vamos a hacer eh, el ejercicio del glúteo va a la tierra va a la tierra va, va va va va va va va va 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continúa, 1, ok, siempre la estesa gamba, vamos a abrir de lato, lato, lato, siempre con la estesa gamba, Siempre con la estesa cama. ok abro. Uno. Como el cañolino. Ta, ta. Más largo. Bravo. Ta. Ta. Ta. ta, ta, ta, ta, ta, Oiga, me están amasando las ensalas. Ta. Ta, ta, ta. Cambio de lato, siempre. Abro de lato, abro de lato, abro de lato. Cambio de gamba. Cambio de gamba. Ok. Si sí va. Si sí va. Sí va. Sí va. Abro, abro. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. ta ta ta ta oiga la zanzara ta ta adiós con la stessa gamba en su en su el primo que habíamos faltado de glúteo. ok si sí va si sí va si sí va va uno ta ta oiga esta zanzara me están esmas sacando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 Toca pie contrario, ok? Guardate, guardate, guardate. Uno, dos, ta, lentamente, falo tu ritmo, ta, un poco de equilibrio, fuerza en el brazo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. toca, toca, toca, toca, toca, bajo contrario, pie contrario. ok perfecto perfecto vamos a hacer otro un alto un alto guarda posición, guarda en gómito en gómito sube con el gómito sube el glúteo. un plan plan invertido pero el tiu -tiu. después no de cuesto, vamos a hacer uno por, el, por la cintura, el girovita. El girovita, vamos a hacer un girovita. Piego el ginoquio. Piego el ginoquio, guarda, está corto. Ta, ta. Vamos a cambiarlo, cuesto, cuesto ta, solamente, ta, ta. está, Inicial, ah, ta, ta, ta. sí. Sí, sí, piego ginocchio, esquina directa, solamente giro la parte superior. Sí, sí, sí, sí, sí, ok. Cambio, cambio de lato, cambio de lato, ok, si sí va, ta, puesto, ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta dopo de questo andiamo con jumping ya ah, ah. no excuse squash jam ah. continua continua continua vamos a squash jam squash jam y me quedo, squash jump y me quedo, hago un squash jump y después me quedo fermo, 1, 2, 3, inicio, va, para me quedo, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a abrir lato, lato. Cuatro, pa. 1, 2, 3. Va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Te fue a ¿no? 1, 2, 3. Porque estamos arribando ya, casi al final de este ejercicio. Brucha clase, pérdida de peso. Ok. Vamos a fare con este, Ta, ta, ta, ta, ta ta ta ta ta ta ta ta si no puedes saltar y no puedes saltar faes así ta ta ta ta si puedes saltar lo fai saltando todo depende del tu ritmo Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. hemos finito, eh. madre de Dios. No ha estado fácil, no ha estado fácil, no ha estado fácil. Pero tú, soy una persona victoriosa, soy un gladiatore, soy una gladiatrice que ha hecho el entrenamiento. Tú tocó este pues, esfuerzo vendrá pagato, lo so, soy muy repetitivo, pero si tú seis constante, verás grandes resultados, grandes resultados, si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, vamos a hacer un poquito de, de stretch. ok, muevo un poquito el pie muevo el pie de, ta, ta, ta, ok, encrocho, encrocho, encrocho, encrocho, y scendo lentamente cambio cambio cambio cambio perfecto due, due y dos tute dos y esciendo perfecto gamba avanti gamba avanti hago esto si no el equilibrio me, me pego en una sedia al muro el tavolo para para, para, certo, para no caer cambio cambio cambio cambio una lesión en el... no está total así difícil. pero tú tú te lo pueden hacer la señora maría la señora claudia la señora juliana la señora magnolia la señora nidia tú te lo pueden hacer cambio cambio cambio a eso puede ver el agua ¿no? ok perfecto perfecto bre de bracha abro chiudo. Espalda adietro, avanti, su, enju, abro, cuido, mano en cómito, gomito. Pues yo cuesta coser, cambio, avanti, ok. Veramente gracias a todas las personas que se han alineado con estos ejercicios. No costan niente, no son no gratis, ¿por qué no farlo? Condividelo con alta persona que le pueda ser útil, que no riesca andar en palestra, que no haga tiempo en el, en, en el uficho, lo fa en casa, lo para la doméstica, el sábado, el giorno que, que sea libre. Gracias, Veramente. De cuore, Pablo.